Eso es bueno, un... y está, está listo ya una intervención en vivo de Giovanni Paulino, que está en el cruce de la piña con una protesta oh, que man. hay. Vamos a pasar a Giovanni. Adelante, Giovanni, buenos días. Mucho bla, y no resuelven más. Mucho Gracias por la sintonía, muy buenos días a quienes sintonizan a esta hora de la mañana el programa de mañana. En esta ocasión nos encontramos en el cruce de la piña del distrito municipal de Jaya aquí en San Francisco de Macorís, donde desde tempranas horas de la mañana, padres, estudiantes y profesores han paralizado la docencia para exigir al Ministerio de Educación múltiples demandas. Recordamos que hace apenas algunos días esta misma comunidad de Naranjo Dulce se pronunció exigiendo a la directora regional de Educación y de más autoridades una respuesta contundente a sus reclamos. Vamos a conversar con la presidenta de la tomae de esta seccional de Naranjo Dulce para que nos explique cuál es la real situación en torno a las demandas exigidas en el centro educativo de la comunidad. Buen día, mi nombre es Judeca Martínez, estamos aquí reunidos hoy para que el ministerio, la regional y el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 los, los, los, los cursos están divididos por cartones, donde un curso no puede hacer una actividad porque al lado le molesta, no puede participar de, de nada porque a los demás le molesta. También al niño que no pueden hacer una actividad de vida porque los niños están ahí. Eh, esta lucha, que se sepa que no es de los profesores, los profesores de la zona están aquí apoyándonos a nosotros como antman. Esta lucha es de la Atman, no es de los profesores, ya que nuestros hijos están en una muy mala situación, mucha contaminación y no hay de nada en nuestro centro. Ne necesitan mucho material gastable. El dinero de centralización no llega. Que para comprar papel y material gastable, los lo maestros tienen que auxiliarse de su bolsillo, muchas veces de los padres también, que se sepa eso. Entonces, el 4%, yo quiero que el ministro me diga dónde está. ¿Qué respuesta han recibido ustedes eh, a sus reclamos por parte de Mariel Santos, de la directora regional de educación? Bueno, buenos días. Las respuestas han sido eh, hacer el hoyo cético que ya se inició y eh, nada más esas son, esas son la, las opciones que ellos han, han tenido para quizás callarnos a nosotros pero nosotros no vamos a caer en esa porque conocemos el tipo de políticos que se maneja aquí claro está, ellos son políticos también eh, queremos recordar que en esta lucha se han unido los diferentes centros educativos tantos de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 En esto se han unido los diferentes eh, miembros de ADMAE, no solo la de Miguel Selvante, sino la de toda la comunidad. También se encuentra en esta manifestación Robert Fías de la Asociación Dominicana de Profesores ADP brindando apoyo a la manifestación. Hay que resaltar que en la comunidad de Naranjo Dulce, el Liceo Miguel de Cervantes y la escuela funcionan conjuntamente en la misma estructura, por lo que han estado exigiendo al Ministerio de Educación la construcción de un centro educativo y la implementación de la jornada extendida. A ustedes agradecer la sintonía. Mientras tanto, nosotros continuamos llevando las incidencias. Regreso con ustedes a los estudios. Amigos, ustedes vieron ahí esta noticia en vivo desde el mismo lugar de los hechos, Joanny y Paulina llevándole las informaciones de esta protesta. La Asociación de Padres y Amigos de la Escuela, ellos aclararon muy bien que el ADP estaba dándole apoyo, que la protesta es de los padres y amigos de la escuela. Es, es una pena realmente que las comunidades tengan que salir a, a exigir lo que realmente les corresponde. Mm. Que el gobierno central, el Ministerio de Educación, de manera específica, eh, luego de, de, de. fue en el 2012, de siete años, de estar recibiendo casi mil millones de pesos y todavía hay escuelas en la República Dominicana con este tipo de deficiencias. O sea, no puede ser que no, nosotros no todavía estemos. O sea, no, no tiene No tiene explicación. Y peor aún. Que no le estén llegando los fondos descentralizados que deberían llegarle de manera religiosa a cada una de las escuelas. ¿Quién se está robando esos cuartos? Alguien se lo está robando. O están mal invirtiéndolo, por lo menos. No, alguien se lo tiene que estar robando. ¿Por qué dónde lo están invirtiendo? Bueno, hay que Mal invirtiéndolo, digo yo, ¿verdad?